Ahí está, tenelo. acá sí que hay un montón, ¿eh? Con provecho, amigo. Que sea feliz. Bueno, no sé qué va a pasar, pero tenemos un pedacito de banana. A ver si la agarra, si nos roba algo, ¿qué pasa? Hola gente, ¿cómo andan? Seguimos acá en Kuala Lumpur, Malasia Y hoy vinimos hasta las Batu Caves, a las Cuevas Batu Después de lo que es las Torres Petronas, seguramente el lugar más turístico Y que no se puede dejar de visitar acá en Kuala Lumpur Viene lo que es este lugar Ahora vamos a estar subiendo Son aproximadamente 300 escalones Nos dijeron que tengamos cuidado con, con los monos que, que bueno, se ve que, que ya han, han tenido experiencia Gente que ha perdido sus cámaras y demás Así que estamos bastante atentos con eso Hay gente alimentando a las, a las palomas y lo más llamativo, lógicamente, como ya saben saber, son los monos hay monos, no por todos lados, pero hay bastantes y sí que nos dijeron que tenemos que tener cuidado porque yo hubo gente que perdió sus celulares, sus cámaras y demás los monos se acercan, están acostumbrados ya a los turistas así que se acercan, eh, digamos, esperando que le den un poco de, de comida y bueno, y hay gente que se asusta, y hay, bueno, incluso si uno no tiene cuidado, le pueden hasta abrir el bolso, robar las cosas. Y más. mira acá, de hecho, hay uno que se acercó. Ahí lo tenemos, lo más campante. Y son súper inteligentes. Ustedes lo ven me parecen realmente personas. Cómo se acercan, cómo se van acercando. pasa? La persona ahí conviven con la gente, ya están. Como el, el turista constantemente lo está alimentando. Ahí me está siguiendo uno. Como el turista constantemente lo está alimentando, ya están acostumbrados, entonces no, no se espantan Miren lo que es este chiquitito Ahí dice, él, él se asustó de nosotros, miren, miren Ahí está Mirenlo Ahí come, lo deja y se va Y también hay constantemente gente limpiando eh, los restos de lo, que, de lo que comen los monos Entonces el lugar está, está bastante, digamos, armado Miren, miren esta, esta persona recién la agarró, miren acá Este ya es más grande Recién le agarró el vestido a una persona y se, se asustó empezó a gritar como loca. Miren lo que son. Una belleza, pero si se acercan, no les voy a mentir, intimidan un poco. Más que nada porque, porque agarran. Miren todos los que son los talles. Miren ahí lo, el, el mono ese cómo se está trepando. Miren, miren, miren. Ahí tenemos uno arriba de la columna. Miren. Hay otros que están allá arriba. A ver si los llegan a ver, los chiquititos. La verdad que es hermoso verlos y cómo cómo se cómo se acostumbraron a ver gente incluso sin contacto visual y da miedo a mí impresionante, ¿no? increíble bueno, acá la gente eh, las mujeres tienen que estar cubiertas No, si no vienen vestidos de acuerdo a la, a la ocasión no los van a dejar de entrar no sé en cuanto a los hombres vamos a ver si nos tenemos que poner un pantalón o algo si nos dejan pasar bueno, no nos dijeron nada pero miren acá lo que les decía la mujer con patam largo así pantalón corto no ahí el cuello vestimenta para no llevarse ningún, ninguna sorpresa miren lo que es nos vamos a poder firmar todo el recorrido porque tampoco los quiero aburrir vamos a ir subiendo lento y los escalones también son bastante bastante chiquitos, miren ahí me queda parte del pie afuera Así que con todo esto es medio complicado filmar y también acá atrás. Impresionante. Bueno, ahí ya estamos llegando casi al final. Nos queda un 40%. La verdad que es muy, muy, son muy chiquitos los, los escalones. Así que se hace complicado filmar y subir a la, a la misma vez. Recién le dije lo de, las, lo de la vestimenta de las mujeres. Había un, un chico delante mío con pantalón corto. Y una, una señora de acá que bueno, de, de, de la religión hindú lo vio, no era, no es eh, empleada del lugar pero estaba gritando a uno que, que así no puede pasar la persona pasa igual, porque ya estaba a mitad de camino pero si no quieren quizás tener un alguien que les diga algo o demás se traen un pantalón largo, liviano en la mochila, como hice yo, yo ahora tengo un pantalón corto pero tengo un pantalón liviano, largo para que si alguien me dice algo directamente me lo pongo y no, no perderme de venir hasta acá y eh, ah, no. y no puede entrar. Ahí ya a poco se empieza a dar la, la diferencia, ¿no? O sea, todo lo que fuimos subiendo, o sea, esa plaza donde ven la gente, de donde recién enfocábamos los monos hace un ratito, es la ciudad. La autopista principal y ya allá lo que es la parte céntrica, la parte más bovida de Kuala Lumpur. Nosotros estamos de la, de la parte central de Kuala Lumpur, a unos 13 kilómetros más o menos. Vinimos en taxi nos terminó saliendo más barato que, que si hubiésemos comprado tres tarjetas Touch and Go para poder viajar cada uno de nosotros. Acá ya estamos llegando. Acá ya no hay tanto mono. Los monos están más abajo. La verdad es que ya cuando uno empieza a subir los ve tanto que van pasando, se empieza a ser un poco más amigable con el ecosistema. Y ya como uno que deja de, de tener ese miedo, que no es miedo, sino ese respeto, esa, esa distancia, como que uno se empieza... A aclimatar un poco más en el lugar. Con los monos y bueno, con el ecosistema. Acá ya llegamos. La verdad es que el lugar es increíble. Este es el... Por lo que veo ahí. ¿Cómo se llama el lugar? Srivalli Devasena Murugan Temple Es un templo. Adentro. Ahí ven... Otro templo, el, el templo principal, Sri, el Ayutthar Tempo. Miren, también hay gallinas sueltas ahí. El tamaño de la cueva. Miren, acá, una de las gallinas que le decía recién. Ahí, como si nada, tranquila. Acá ya subimos a otra parte de las escaleras. Y... Otro pequeño templo Ya el lugar más abierto Pero el lugar donde está es impresionante Tiene la vegetación arriba Bien, ahí está abierto Y no llueve, va cayendo agua por los costados Que la verdad no sé si es que transpira algo ¿De dónde, de dónde va cayendo ese agua? Pero no... No está lloviendo Por ahí no sé si va a empezar una ceremonia o algo están tocando la campana nosotros ya estamos volviendo Pero nos vamos a quedar un poco con los monos, así que quédense hasta el final del video Miren, para la gente que tiene vértigo, sí que por ahí subir es cansador, pero no tanto pero Los escalones son muy chicos y si tenés vértigo al, al momento de bajar, por ahí lo mejor va a ser que no subas Sabes que si venís hasta acá y no subís... Bueno, ahí casi me caigo yo y Ahí la... La gallina Raya saliendo Un poco la tienda de... De souvenirs. Vamos a ver ahí pero como vieron en los otros videos, la, la mejor zona para comprar es, es claramente Chinatown y los, y los lugares ahí de las cercanías. Acá está bastante sobrevalorado. Para que tengan una referencia ya compran seis imanes por eh, dos dólares y acá eh, uno solo ya vale un poco más de un dólar. Así que les conviene siempre Chinatown. Bueno, ahí todos los que nos queda por hoy Ahí se vino este como loco. Mira, ahí. Nos quedamos un poquito camino y vamos ahí. Ahí los escalones. Es bastante empinado. El, el, el tamaño del escalón es lo que, lo que termina haciendo el trayecto un poco más difícil para la gente que tiene vértigo. Ahí se van acercando más y más. A ver, vamos a ver si nos podemos jugar. Miren este. Agarró su banana, el otro se acerca y automáticamente se corre. Mira, acá sí que hay un montón, ¿eh? Miren lo que es esto, es una locura. Uh, le agarró todos. Ah, impresionante. Y se siente ahí como si nada a unos, no sé, 50 metros de... del suelo. Si empieza a rodar se vuelve loco. Hermoso. No más arrobas el celular, eh. La gente quiere ver el video. Saj, che, che, vimos de nada, mi amor. Bueno, gente, ¿para qué vamos a venir hasta acá y nos vamos a dar de comer a los monos? No sé qué va a pasar, pero tenemos un pedacito de banana. A ver si la agarra, si nos roba algo, ¿qué pasa? A ver. ¿Está rico? Bueno, se lo comió ahí. Tranquilo, como si nada. Una belleza. Bueno, tenemos acá otro pedazo, pero se vamos a dar de dar en la mano ahora. No tirárselo. ¿Está rico? ¿Con provecho, eh? Tranquilo, como si nada, se sienta y se come su pedazo de banana. ¿Con provecho, amigo? Que sea feliz. Ahí sí, comiendo su pedazo de banana. Tranquilo, sin que nadie lo moleste. Un genio. Esto es lo que quería mostrarle un poco también: la conexión con la naturaleza, no solo las cuevas, el lugar imponente, también un poco los animales, cómo están acostumbrados a, a convivir con otras especies, se sientan ahí, enseguida se acerca, están súper tranquilos. Bueno, vamos a empezar a bajar de a poquito. Vamos las cuevas atrás, ahí se ve, para acá, ahí, chiquito, caminamos unos 50 metros y vinimos al templo, nos tuvimos que, descal que descalzar, vamos a recorrer un poco, también, el lugar, monos por todos lados, ahora vamos a ver, vamos a hacer la otra prueba, vamos a ver si ya le dimos banana, ahora vamos a, a tomar un poco de agua y lo que, lo que nos queda en la botella, se lo vamos a ver qué hacen con la botella. La verdad que no hace falta, digamos, ser parte del hinduismo para, para apreciar lo lindo que es este lugar. Siempre como todo lo que tiene que ver con la India, bien colorido, eso es lo que caracteriza ¿no? al hinduismo y a la India. Yo me voy a alejar un poco para que vean lo lindo que es. Este lugar la verdad que me gustó mucho. Viene habiendo leído un par de cosas, pero no... No sabiendo el todo, o no, no habiendo visto tantas imágenes, si bien son, son muy famosas, miren esta figura ahí Si bien son muy famosas, pero quise venir como para, sin saber tanto, como para sorprenderme un poco más también, ¿no? Bueno gente, vamos a ir cerrando el video, espero que les haya gustado Vamos a ver si podemos darle un poco de agua a los monos, a ver si la toman eh, Nada, suscríbanse, denle me gusta, espero que les haya gustado la experiencia No solo la, la cueva acá en Batu Cave, sino también la experiencia así con los monos eh, nada, suscríbanse, denle me gusta, dejen sus comentarios qué les pareció y nos vemos la próxima, a ver qué hace el mono con la botella a ver, síganme oh, me, me, me mostró los dientes, ahí está, tiene, tiene un bebé abajo, tiene un, un bebé colgando y me mostró los dientes, así que no quiso lo hago. vamos con el próximo a ver este, este es más grande, vamos a ver si este agarra el agua Ah, no quiso el agua. Ah, la, no. mira, mira cómo toma el agua. Bueno, agarrar la botella. Ah, es un genio. Vamos acá a ver qué hace. Y después tiramos la botella en el cesto. Bueno, parece que no quiere más. A ver qué hace. Bueno, en cuanto se aleje tiramos la botella. Y vamos cerrando el video. Ahí está. Ahí se va. Se alejó. La botella. Al tacho. Espero que les haya gustado el video. Y nos vemos en la próxima. chao.